Hacernos los barquitos y salvarnos bueno, los dio zapatos. algo Dio algo a esos malditos ahogados Ya vamos a volver ¿no? a vengarnos ¿Hay algo? ¿Ves luz allá abajo? Sí. Mira, mira, al menos allí, al final veo tierra firme Y veo luz Es verdad Pero allá abajo hay un barco Hay un barco, a lo mejor hay cosas ¿Ajá. guays No sé si bajar, tengo... ¿Tengo? Cinco, Solo se vive <risa> una vez Venga, ¿Qué es esto? Hay cofres. ¿Hay cofres? ¿Dónde está el cofre? Ay, que me ahogo. Ay, que me ahogo. Hay una esmeralda. ¡Solo hay una esmeralda! Me la llevo. No, no, ¡Me, no, no, no, me ahogo, Lina! Me ahogo. Me ahogo. Espera, ahora bajamos y vemos si hay más cosas. Uy, a una burbuja Lipro. de agarme. ¿Una? Había una esmeralda. ¡Una maldita esmeralda! ¿Qué ha sido eso? ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? No sé. ¿Es una esmeralda? ¿Qué está ahora te... Espera, ¿qué tengo? ¿Tenés un libro? libro y un ojo de Ender? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Vale, me hay un ojo. libro Ay, que el libro hay algo malo. Ay, voy No, no, no, no Leo Gracias por habernos liberado Nuestras almas llevaban presas en ese barco mucho, mucho tiempo En recompensa, ahora eres nuestro dios No me Creo digas al llevarnos la esmeralda, los liberamos Pero, Ela No, no, Ela, esto no puede ser ¡Ay, me ah, siguen no cayendo libros. ojos de Ender! ¡Mira, mira, los... mira! Es verdad, yo también tengo Pone que somos nuestro dios Ay, Lina que somos dios, tengo es verdad. No, todos los poderes. Vale, esto hay que probarlo. Oye, nos somos dios, nos podemos pasar, nos podemos pasar Minecraft y además tengo visión nocturna que no me había dado cuenta. Es verdad, ¡Ey! ey esto puede ser muy bueno, ¿eh? Creo que es la primera vez que encontramos un libro bueno y Ah, que gusta sí. La idea. Primera vez en el mundo. Voy a dejar ahí los botes, no los necesito. Bueno, me lo llevo. Soy dios, pero me lo, me lo llevo, me lo llevo voy a hacer simplemente un pico ¿vale? para ¿Eh? coger la piedra y poder sí. hacer Ah la... ya entendí, Oh porque... oh qué pico tofas Mira esto mi pico está al morir eh Ya murió Es que es que mira lo rápido que minaste normal claro. Que muera Pero pero mira tenemos todo carbón todo tenemos Yo me voy a hacer un pico de piedra ahora eh, Que tengo eh, eh, eh, Que tengo también saturado Pero Resuración. oye el hacha voy a intentar pegar este bolote A ver oh, a ver, espera, espera. Yo también quiero una hacha, ¿no ¿Dónde está la mesa de crafteo? Quiero ver cómo pico. Quiero ver eh, cómo. Bueno, como pico no, como. A ver. Ay, no, hace de noche, linda. mi momento. ¡Ah! ¡Eres una pro! Eres, bueno, no somos unas pro, somos Dios! Pero igualmente Dios también tiene que morir, hay eh, que dormir, ¿no? Dormir, dormir, dormir. No, quiero no, morir, no quiero sé, morir. yo quiero, ahora que soy Dios que Tengo los poderes de Dios Quiero enfrentarme a los mobs Aquí ah, hay sí. una cueva, eh, deberíamos meternos A ver Hay un vamos, creeper, vamos. ¿tú crees que de un espadazo mató al creeper? A ver, probalo, dale voy, voy corriendo para que no explote antes de que lo mate ¡Oh! ¡Oh! No puede ser hey, ¿Has has dicho? eso? Espérate, espérate, quiero probar una cosa Quiero matar con el hacha. Hay un pollo, hacha. ¿tú crees que puedo matar oh, al pollo puchito. con el hacha? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Espera, mejor. ¿Tú crees que puedo matarlo? Ah, mira, al cerdo con un huevo. A ver. No me digas. Lina, deberíamos pasarnos Minecraft, ahora que somos Dios. De un huevazo mato al dragón. De un huevazo. Si de un huevazo mato al creeper, de un huevazo mato al dragón. Que hay dos, ¿eh? Hay tres creeper. Tres. ¡Oh, lo maté de un huevazo! ¡Muere! Y encima es que sí. ni necesitamos ir al Nether Porque nos están lloviendo ojos Tenemos llenando. acá ojos todo el tiempo de Ender ¡Cómo mola! ¡Uh! ¡Ela! Tenemos acá para ¿Qué? divertirnos, ¿eh? ¡Vamos al ataque! Con el hacha Con el hacha los voy a matar ¿Qué con el oh. hacha? ¡Con la mano! ¡A puño limpio! ¡Oye, tú que soy Dios! ¿Cómo te atreves a tirarme una flecha? adiós ¿Cómo te Ahí atreves? ¡Ah, mira! ¡Ah! Que y no esto... se metan con nosotras No, no, no Esta de la visión nocturna es la... Es vamos. buenísimo La vida ese Creo que lo que ha hecho el juego es cambiarnos el modo No lo había pensado Espérate que le doy opción. ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí ¡Pone dificultad! ¡Dios! ¡Pone dificultad! ¿En serio? ¡Dios! ¿Mi hacha? Calma, Oye, esta hacha es más chetada que una maldita espada de diamante encantada Ni la de Netherite, ¿sabes? Estoy viendo más bichos O sea, desde que soy dios quiero enfrentarme a bichos Es verdad que el poder te cambia, ¿eh? El poder... Este que Ahora quieres que pelear. Venida por mí, pero con la cara destapada. Estoy Llegando. I'm llegin. Ay, que hay un esqueleto que se quería meter aquí conmigo de fiesta. Fuera, bicho infecto. No hay una maldita. La... Oye, creo. Hay una aldea. Hay una aldea. ¿En serio? Voy a salvar a la aldea. Bueno, no salvarla. hace falta, porque como somos dios, tenemos héroe de la aldea. Digo, quizás los aldeanos tienen. No te veo, tiene Andá, hilo Ella, veo arañas, Ela venir. Solo sí, lo que necesitamos Ahí hay, hay creepers, arañas Acá Puedo con todos <ríe> Oye, se siente Ahora muy sí, bien ¿no? tener poder ¿eh? sí, Espera, la Puedo con que sí? todos oh. siempre que el creeper no me flote Aunque no A sé ver. si moriría por una explosión de Ay, oh, que esta araña me dio dos Claro, porque tengo suerte serio? Tengo suerte, oh, esta araña me dio acá hay otra. dos Acá hay dos. otra Ah, esta solo me dio uno Vale, pues voy a coger oh, madera no. Vale, me voy a hacer ¿Qué era lo que dije que me iba a hacer y necesitaba ir? No, ¡Ah, el arco! El arco. <ríe> <ríe> Ni me acordaba, Mira, tanto ¿no lío Y no te haces el arco sí. ¿Cuántas flechas tienes Es verdad, tú? yo ya te digo Tengo dos debería pasar a la cueva funciona, ¿eh? No, porque hay que quitar muchos huevos Muchos huevos no ¿Cómo se llama la cosa esa del dragón? Ah, claro, los cristales ya Claro, lo porque se decís. regenera Porque ya te lo dije, me voy a genial. cargar al, al dragón con las adres. Que ya tengo 40 malditos ojos de Ender. Yo tengo también 40. Y ahora encontramos un Enderman. Voy a matar. ¿Tú crees que lo mato mira, no. de, una, de un hachazo? Mira, A, ver, no bicho, a ver, bicho, me que me carompar. estás molestando y no me dejas matar al Enderman El Enderman me huye. Sabe que voy a por él. Yo no veo al esqueleto. ¡Le maté al Enderman de un hachazo! Esta cueva nos estaba esperando. mil años más tarde. Oye, ¿tú crees que un dios Mata a otro dios? No, creo que sí ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Lo siento Volveré y me vengaré <risa> ¡No te vengues! ¡No te vengues! ¡Lo siento! fue pues sin querer, no me lo esperaba ¡No te vengues! Sé, sé cómo compensarte Sé cómo compensarte ¿Cómo? Espérame Espera, ahí, eh, espérame ahí Sé cómo compensarte Pero... Sé cómo compensarte Mira, mira el regalo que te tengo que no acabas para <risa> nada de sacar de esa casa Oye, ¡Nuncia! pero la saqué con mi amor para ti Gracias, gracias por el gesto, la aprecio mucho Venga ¡Vale! Hay, hay que ir para acá. Oye, yo creo que estamos muy cerca. ¿Tú crees que estaremos tan cerca? Podría ser, no lo sé. Ay, mira, mira, es mira, están ca cayendo por aquí, están cayendo por aquí. No necesitamos ni recogerlos, o sea, qué guay. Mira, allá, hay que seguir para ese sí. lado. ¡Ay! Menos mal que la. guardamos el barquito. Ven detrás de mí, preciosa. Vamos. La aventura, tú ven tirando los ojos y yo voy conduciendo. Yes. Para para nada, literalmente sí, Me lo llevo por, por si acaso sí, Encima, bueno, ni siquiera necesitamos comer Esto de pasarse Minecraft, así es una maldita maravilla Es verdad, yo tengo que Podríamos Deberíamos verdad. jugar Minecraft no, así no, siempre Uy, no, ¿dónde no. fue mi este? ¿Qué? Ay, que ya van para atrás, la que la van para atrás Quítate, que ya van para atrás oh, Ok, significa oh, que estamos cerca del portal. Estamos muy cerca ¿Qué fue eso? Oh, Ay, qué es bicho es este Oye, yo creo que lo podemos matar ¿Lo podemos matar? Fue más difícil, ¿te acuerdas? En el modo bebé no conseguimos matarlo. Mola más ser diosas que bebés. Sí, <risa> Definitivamente, están trucadísimo. ¿Y ahora? Yo no los veo. A mí no me dice para ninguna parte. Para abajo, marca hacia abajo, Tírale, tira para abajo, mira. ¡Ah, marca hacia abajo, estamos y saca, aquí. Saca, saca. Mira, todos están cayendo aquí. Hay que tirar para abajo aquí. Unos momentos después. ¡Me lo conté! La Stronghold ¿De dónde saco yo? Main Shab, algo así iba a decir La Main es otra cosa que también está Por eso, ahí sí. está No me digas que hemos aparecido justo donde el portal Ah, no, no, no, no Ya sea, hay no mucha casualidad sí, necesito tu pico, que yo me quede sin pico Lo encontramos Pero para qué Ah, para matar al... Sí, sí. Ya ah, Oye, menos mal que teníamos un montón ¿Cómo es posible? Nunca vienen con tan pocos ojos No ¿Y esta porque tenía tan te poquito? Tenía, ¿Esta no tenía oh. ninguno o tenía uno? Oh. No, creo que no tenía idea. Mira, ¿sabes eh? qué? Ajá. Como soy una valiente Porque lo ¿Qué? soy, voy a tirarlo todo aquí Me voy a ir solo con lo que me dije que me iba a ir Voy a irme con lo imprescindible Me voy a ir al end Con lo más básico Me he quedado el barco por si luego tenemos que volver Y ¿Lista? Idea. Sí, va. <risa> Caímos juntas Uy, ya sale el ender dragon Tiene que estar cerca, ¿eh? Ya estamos aquí arriba, ya estamos aquí arriba Ah, por... Oye, se eh. ve, oye, se ve súper raro Por la visión nocturna se ve todo morado. Pero oye, voy a matar un, unos cuantos. Oye, ¿por qué vienes a por mí, este señor? ¡Vamos! ¡A la aventura! ¡A la aventura! Vamos a empezar a matar cosas aquí. ¿Tú te imaginas que.? Oye, oye, oye, me están atacando todos los Enderman. Vienen a por mí. ¿Por qué vienen a por mí? ¿Qué onda? Déjenla, déjenla. si total no le pueden hacer nada. Es verdad que no me pueden hacer nada, ¿eh? Voy a intentar ir con un ojo hasta allá arriba. ¡Oh, no! ¡Me caí! ¡Ay, ¡No! ¡No! Ah, al menos no muero <risa> Logré llegar arriba! ¡Muere! ¡Au! ¡Au! Que no me quiero ir de aquí Que aquí tengo una posición estratégica ¿Voy ahí? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Que me caí! ¡Que me caí! ¡Que caga! No no, no, no, no, no No te voy a caer. mueras, ¿eh? No puedo morir, soy tío. Voy a intentar... ¡Uy, que viene el lento hermana por mí! Voy a intentar subir orgánicamente Porque creo que esta es la torre más alta No sé si estoy usando la palabra correcta Pero... Pero no importa, hay que destruirlo ¡Ah! como sea. Yo sigo tirando flechazos. He subido muchísimo y todavía me queda Acabo de abrir tu flecha. Ten cuidado, no me metas un flechazo a mí. ¡Estoy arriba! ¡Estoy Ay, no, no. arriba! ¡Te, vi, estoy te arriba. vi, te vi, te vi! ¡Rompelo! ¡Sí! Pero no pienso fuiste? tirarme, ¿eh? De aquí como me tire, no, muero, no, no, sí. No te tires. Ahí voy, ahí voy. No, es que bajo super fast. Bajo todo fast. Ahí okay, estoy. Ahora ah, es por el nombre, espera. ¿Dónde no, está ahí, mi asada? Claro. Aquí está mi asada. Lo voy a matar de un asadazo. A lo mejor no de uno, a lo mejor de dos. ¡Baja, maldito! Creo que va a bajar, ¿eh? Dale, está, bajando. Dale. Sí, está, está bajando. está bajando. ¡Dale! Estoy intentando darle, pero me, me tira súper lejos. Espera, espera que ahora, voy. ¡Ahora, ahora, dale! ¡Ahora, dale! ¡Voy! ¡Ay, que le bajé casi toda la vida! No ¡Le, le bajé nada. casi toda no, la un vida! Solo golpe, ¡Un solo Estuve golpe! Estuve a punto momento. de morir, menos mal que usé. Y, con, oye, con simplemente... El la de madera, si lo hubiera ido a dar con el hacha, muere. Hay que bajar. Hay vieja. Baja. Hay, Hay baja. Ven aquí. Ven aquí, asqueroso. Ven aquí, asqueroso. Le di. Le di. ¡Sí! ¡Victoria! ¡Wow! Eso sí. ¡Victoria! Una buena forma de matar al dragón.